...Zaragoza debe ser una ciudad que cuida, que tenga unos servicios sociales fuertes... ...que sean capaces de afrontar crisis a las que nos podamos encontrar. Una ciudad en la que la persona sea la medida de todas las cosas... ...que la vida esté puesta en el centro... ...una ciudad que entienda que, que, que todos somos de alguna manera vulnerables... ...y que entonces necesitamos cuidarnos. Las personas jóvenes tenemos ciertos problemas cotidianos... ...en, en los que las instituciones públicas no prestan ninguna atención... ...lo cual es un problema... Hablamos de la tasa de paro, que es muy alta, hablamos de emancipación, o sea, no tenemos... El, el, esto de que la vivienda es un derecho, tanto a nivel general como en concreto para las personas jóvenes, no es así. Y para poder hacer políticas en todos esos aspectos, movilidad, vivienda, infraestructuras y los servicios públicos municipales, necesitamos eh, recursos, pero esos recursos hay que, evidentemente, gestionarlos con cabeza y con sentido común. Si se trabajara con las instituciones educativas, se generarían unas comunidades de aprendizaje interesantes, porque podríamos generar unas sinergias con las asociaciones del barrio, con los centros de salud, con las asociaciones vecinales, en el que se podrían,